dos automatización bien eh, hay una forma dentro del resolum arena que es donde podemos automatizar determinadas funciones que nos permiten bueno por ejemplo si estamos trabajando en tiempo real eh, porque en un momento queremos tener alguna parte automatizada o porque tenemos que dejar la computadora sola nos sirve poder este nos sirve poder o dejar la computadora automatizada con los, con los clips ya eh, como animados como, como como queramos digamos o hay algunas funciones de automatización que, fun que sirven para eh, bueno mejorar y, y no, mejorar nuestra calidad nuestra nuestra performance en vivo digamos cómo vamos ut cómo, cómo utilizamos el software y, de, y, de, y hacerlo de una manera un poco más rápida para tener más facilidad y más más uso del completo del software. Eh, estas automatizaciones, por ejemplo, también nos sirve por si tenemos que dejar un servidor con el programa instalado en una instalación eh, y, por ejemplo, los clips, tenemos clips de video que tienen que ir rotando de alguna manera. Esto nos sirve para eh, dejar esa, eso, eso automatizado de manera que no tengamos que estar manipulándolo. Sino que le decimos, queremos que, que vaya de un clip a otro, a otro, a otro. ¿Esto cómo es? Automatizar. Aquí tenemos este clip, luego tenemos este, luego tenemos el de al lado, tenemos una serie de clips dentro del Layer 3. Eh, apretando el botón derecho, ya sabemos que tenemos distintas propiedades. Hay una, hay una de las propiedades que dice autopilot. Bien, yo, por ejemplo, en este caso lo que queremos es que te, cuando este layer termine, digamos el video que aquí vemos tiene, ¿no? Eh, aquí vemos, va desde aquí hasta aquí, tiene esta duración. Y luego vuelve a empezar es un loop. Cuando queremos que este layer, cuando termine, pase al de al lado y el de al lado pase al de al lado y así sucesivamente, pero el final vuelva a empezar del layer 1, vamos al botón derecho, autopilot y le decimos play next clip. Eso significaría, eh, si lo ponen en español, ya vimos que puede, puede ser también, va a ser eh, cliquear el siguiente clip. O sea, que vaya al clip de al lado. Play next clip. Luego pasan al de al lado, le dicen exactamente lo mismo. Play next clip. Esto lo tienen que hacer a mano. Eh, cada quien tomarse el tiempo de configurarlo para que les quede automatizado de la manera que ustedes quieren. Play next clip. Y en el último, en vez de decirle que, que, que vaya al clip de al lado porque está vacío, le vamos a decir que vuelva al primero. Acá, play first clip, es decir, que vaya hacia el primer clip, entonces cuando este clip termine, ahí está terminando, va a ir al primero, entonces aquí este clip, como vemos aquí en la línea de tiempo, va, va, va, va, va, va, va. cuando termina, salta del lado, en este igual, termina ahí. Y ahí, si vamos al último, van a ver que cuando termina va hacia el primero. Bien. Ahora, si yo quisiera que no, que en realidad cuando termi cuando llegue a este vaya a otro clip, ahí le decimos Place Specific Clip. Y le ponemos ahí, a este. En realidad, lo que no, no, no, sucede que pone acá son los nombres. Focus, Focus, Machine Head, no sé, glitch. En realidad le vamos a decir que vaya a Focus, sí. Como dijimos ahí, entonces cuando termina, va a Focus. Una vez que tenemos eh, terminado nuestra automatización, que vaya de un clip al otro, al otro, al otro, pero quiero terminarlo, quiero decirle que no, que en realidad vuelva al estado cero, que no haga nada, que el clip uno quede como quede. Eh, lo mismo en autopilot, le decimos do nothing, que haga nada, entonces cuando termina va a volver a empezar el clip.